Entonces yo le dije, eh, nosotros les pedimos un permisito. Eh, vamos, a ver. Ay no, ¿cómo Permiso. así? ¿Para dónde? Mire que estamos aquí charlando lo más de bien con su abuelito. Ay, pero si es allí adentro nada más. Adentro. Sí. Déjelo. Que ellos quieren ir a jugar tute. Ay papá, no vaya a empezar. No le pongas cuidado. Ay, no, espera. ¿Cómo así, señor? Huh. Ay no no, no le busque la lengua hombre. Un viejito y una viejita se fueron a jugar tute. Ay papá. La vieja que se descuida Ay, abuelito. y el viejo que se lo embuta. Oiga, abuelito. Oiga, no le da pena. Vamos, no, vamos, no, amor. No. Esa no me lo sabía, amor. ¿Qué? Ay, ¿Qué le iba a decir? ¿Qué? ¡Espérese! ¿Qué, qué, qué? Ay, bueno, ¿Qué, que si. Que si sí, sí. tiene ropa sucia, que ya voy a lavar. No, yo la saqué toda porque como ordené para que ya viniera. Ah, bueno. Después no me la vaya a sacar porque se queda sin lavar, ¿bueno? Bueno. un momento. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué más de qué? Pues de la vida Pues ahí Ah, bueno Este fue el computador que compró la otra vez, ¿no? Sí Fue es buena marca. También trae duoland, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ay, pues ah, que... Ah, ya entiendo No, no, tranquilo papito, yo entiendo Necesitan... privacidad Yo cierro acá pero no me vaya a echar llave Que uno necesita cualquier cosa Y no hasta que se pare y abra Bueno Es bueno... Ay, no, no. ¿Qué están haciendo? Ay, nos estamos desperezando. Ay, sí. Sí, desperezando, desperezando. Cuando usted me está aquí es desperezando la niña como un Ay, pollo. No. Ay, no, no, no. Me deja aquí abierto. Me deja aquí abierto, no, Ay, no por se vayan qué? a cerrar. Porque sí, porque sí. Porque ustedes de verdad se ponen a jugar tute. ¡Ay, señor! Ay, no, no, no, cuando iba solo meta ya Uf. cuanta vagabunda quiera. Pues yo conozco un lugar donde alquila empiezas por hora con medio, pues llegas a uno. ¡Ay, no, mentiras! Ay. ¡No, señor! Tu mamá ya dijo que no. Y yo respeto una casa ajena. ¿Qué? Oh, <laughs>